Hola, hola, buenas días aquí, Chamar, comentando Un día sobre la taberna y hoy Tenemos un nuevo capítulo En nuestra aventura Del príncipe Imrik Total World Warhammer 2 Estamos, bueno Reagrupándonos en nuestra provincia De las arenas movilizas, estamos recogiendo eh, Bueno, haciendo que todo vuelva a su cauce ¿No? Subiendo el orden público Estabilizando la provincia un poquito lo suyo, lo suyo sería conseguir, conseguir mmm, mejores zonas para... Eh, para, bueno, conseguir más ingresos tener edificios y tal. Esta entrada de aquí no me parece para nada mala. Karakzorn es solo una ciudadera, con esta gente no tenemos ni siquiera trato. No sé si nos sale a cuenta intentar ir a por ellos. ¿Qué? Son enanos en guerra. Neutral, va mejor Con quien estamos No sé si nos saldría cuenta eh, Entrar A romper todo esto O sea, reventar la ciudadela Invadir por aquí dentro Y cargarnos a, a esta otra facción De orcos, no me acuerdo Aracnos No lo sé Habría que ver, estamos en guerra con ellos Veremos Bueno, lo primero Agruparnos aquí, generar ingresos Tener, bueno to, Todo subido y ya con eso Ya veríamos Vale, perfecto Ok, tal y como estamos Fin de turno, siguiente Y a ver cómo nos movemos Creo que voy a proponer la Firmar la paz con la pirámide negra Los vigilantes creo que son No me acuerdo los centinelas, eso es. Ah, bueno, si vienes a pegarme a lo mejor no. Saltar guarnición, éxito a la madre, coño. Vale, un uh. hedor de las alimañas infesta este lugar, mi señor. No permitas que los escaben te debiliten. Impide como sea que sus chillonas mentiras se abran paso entre tus seguidores. Vale, se ha avistado un dragón. Sacklot, la calamidad. Los acontecimientos y las animaciones indican que este dragón ha estado deambulando por las tierras. Vale, vamos a visitar al dragón. Eh, ah, digo, what Inmune al desgaste. Causa miedo todos los ejércitos. Tesoro menos 2000. No tenemos dinero, tú. Es que jugarse el retar al dragón me, me quita de estos bufos, pero, o sea, es que no, vale, vamos a dejarlo estar, porque es que no tenemos, no tenemos, eh, posible respuesta, o sea, es imposible, Intecnología. tecnología, vale, aquí no hemos sacado nada, ok. Ok. ¿Podemos construir algo? En vagar, no Está feo eso Vale, y bueno, aquí, claro Hasta que no saquemos el nivel 2, pues tampoco Vale, ok, pues nada Es que tal y como estamos, no podemos hacer nada más Vamos a pasar de turno Y con eso, estamos listos uh, No sé qué ha pasado ahí Vale, es que es una región muy complicada y muy difícil, ¿eh? Pero muy complicada y muy difícil. Vale. Fin de turno. Veremos. Y también me he metido en unos follines que a lo mejor... Eh, fallo crítico, perfecto. A tu casa. Es eso. Me he metido en unos fines que a lo mejor no me tenía que haber metido. Vale, Antocho. Vamos a subir esto que aumenta el crecimiento. Perfecto. Con la hacienda. Turnos para la hacienda de población. Uno. Yo creo que lo siguiente que vamos a mejorar es esto. ¿eh? Vamos a meter aquí la ciudadela. En, en casa bar. Y con eso desbloquearemos Nuevos sitios de reclutamiento para poder meter más cosas. Vale. Me gusta. Oh, a ver, ¿quién ha subido de nivel? A ah, el noble. Tiene sentido, ¿no? Vale. ¿Qué le vamos a añadir? Maestro, de la espada... No. Vale, vamos a ponerle difícil de dar, que tenga más defensa cuerpo a cuerpo. Vale, y nada, os que va a ser otro turno esperando porque ellos aquí tienen la visión nuestra en, desde la pirámide de Nagas esta gente no se ha movido no creo que vayan a moverse ahora es que creo que nos podemos movilizar hacia aquí a las fuentes de la vida eterna y atacar aquí a ver es, es un buen punto ¿no? en vagar uf, nos hace falta más habría que construir alguna otra plaza a lo mejor aquí vale, ok siguiente turno Pasamos. Estamos muy estáticos, pero nos hace falta aguantar esos turnos, crear la economía fuerte o, o al menos mejorar la economía, tener las zonas... Uh, orden público. Vale, vale, vale, vale, perfecto. Le podemos poner... A Imrik. Vale, perfecto Lo queremos, armadura de jugador Vamos a ponerle las escamas Vale, y la placa de defensa Esto qué hace Cuerpo a cuerpo, salvación Vale Poción de fuerza, tenemos algún otro Convocación ardiente Ah, bueno Habría que gastarlo en otros... Vale, nivel 20... Uy, aún no tenemos el dragón... Aún no tenemos el dragón... Vale... Nada, vamos a poner... Limpiar la corrupción... 3... Sí... Sí, sí... Sin duda... Vale... Limpiar la corrupción 3... Y en nada... Esto es a nivel 22... Estamos a nivel 20... Podremos poner el dragón... Ok... Vagar... Tenemos algo que construir en vagar... Uh... Sí... Estaría bien tener dinero Vale, vamos a poner Las piedras de sacos Vale, ok, siguiente turno Para, para el comercio, eso al fin y al cabo nos va a dar más ingresos La espada de King descansa uh. Paz negociada bueno, En verdad ni nos va ni nos viene, nos queda súper lejos eso Como siempre la espada ha regresado al templo de vale, Kain. O sea, nosotros no podemos ir ni de milagro. Puede que sea lo mejor. O podría suponer una oportunidad. Vale, ¿qué nos tenemos? Kain ya se encuentra en este mundo, no obstante, okay. alguien ya se ha hecho con ella. ¿A ver dónde vamos? Su poder no debe nah. estar en sus manos en cuanto puedas. Literal al otro lado del mapa. La la hacedora de viudas, tú. Vale. Ok, hemos llegado a nuestro sitio, a nuestra casa. ¿Qué más? Mm, mm, mm, mm. Es que la llanura de los colmillos... Vamos a meter aquí la otra plaza, que son ingles... ingresos y orden público. Sí, yo... va a ser lo mejor. Vale, por 600 está bien. Que además nos aumenta los ingresos. Bien, bien. Turnos para excedente población, 9. Bueno, cada vez serán menos. Vale. Aquí estamos bien. ¿Cómo vamos en balance? Más 12. Vale, vamos a aguantar un turno más. Y después de este turno seguramente lo que haremos será irnos aquí. Hasta las fuentes de la vida eterna. Por diplomacia los, el campamento de Oreón lo podemos... ¿Absorber? No, ni mil milagro Caballeros de Leones Facto en agresión Vale Bueno, es, es un comienzo Y esta gente la verdad es que me gustaría Absorber a Sudemburgo Pero no va a ser posible no, o sea, no, es que no podemos hacer absorber a nadie ni hacer lacayos, pero bueno. Vale. Vale, vale, vale, vale. Ok, pues nada, tal y como estamos, fin de turno, pasamos al siguiente punto. Vale. Es que estamos yendo con mucha calma porque es imposible hacer... Eh... Lo que necesitamos. Uf. Hemos tenido el caos. Yo creo que el punto de inflexión... Iba, íbamos bien, pero el punto de inflexión fue el el ejército del caos. Vale. Mercader de mercaderes, recursos comerciales y ediciones producidos un 5%. No sé si es momento... Prefiero las unidades de caballería... Carga a las unidades de caballería... Hombre... Campos de ceniza está muy bien... Teniendo en cuenta que tenemos al de este... Vale... Vamos a coger el... Armadura más 15 en el ejército del señor... Esto es un buffo brutal... Vale... Vamos a coger este... Ya, en su momento, cogeremos alguno de estos y ya está. Aquí hemos continuado ni un paso atrás. Defensa cuerpo, cuerpo, liderazgo. Vale. Bueno, habría que, habría que buscarlo, ¿eh? Habría que buscarlo. Vale. Ahora bien, ¿qué podemos construir? Vale, esto es una buena mejora. La mina de piedras preciosas. 1.300 aumentar la casa señorial para tener más crecimiento, tampoco lo veo mal son dos turnos, vale, vamos a meterlo y vale, vamos a reclutar una nueva unidad de lanceros o a lo mejor deberíamos buscar algo de caballería, no lo sé es muy caro esto 1100 no tenemos capacidad vale, vamos a meter una unidad de lanceros nueva fin de turno y ahora nos iremos a.. Hasta... En el próximo turno nos vamos a las fuentes de la vida eterna. Pero bueno, es lo que hay. O sea, hay que ir dejando pasarlos los tu... uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. facción destruida, los centinelas. Oh, se han hecho con la pirámide de Nagash. Vale. Ya en una de los colmillos vamos a subir la plaza a nivel 2 que nos aumenta el orden público. Este ejército es tocho, eh. Ya la guarnición de Casabar no va a poder aguantarlo. Vale, vamos a acercarnos hasta Antoch. Bueno, a medio camino. No llegaremos a Antoch, pero nos quedaremos por la mitad. Y en el próximo turno, cuando ya vayan a llegar a Casabar, los Ay, interceptamos. Tenemos que conseguir la pirámide negra. Se las quitaremos a que en de las manos. Vale. Y no tenemos nada, ¿no? De aquí, no. Y esto está todo listo, sí. Vale, ok. Pues nada, fin de turno. Siguiente. Y vemos a ver qué tal. Uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf. ¡Oh! Viene para allá. Y con esto... Buah, claro, será el el rey. En, un en el momento en el que me he ido vienen y me atacan, tío. Ah, tenía que haber sido algo más listo. Algo más listo. Aguantar casabar con los muros. No sé, yo pienso que sí que lo hubiéramos podido hacer... Y no nos hubieran podido reventar tan tan vasto. Ahora, bueno, no lo sé, veremos. El problema que vamos a tener es luchar contra los héroes. Esto, bueno, nos lo podemos cargar, tiene mucha experiencia, pero... Nada, o sea, hay que salir a comérselos. Literalmente. ¿Vale? Aquí. Vale, vosotros en el 2, vale, y lo fijamos. Vosotros tal y como estáis colocados en el 1 y lo fijamos. Y vosotros aquí. Perfecto. Vale, vale, vale. Eso es, eso es, eso es. Venga, disparad. Tenemos que reventarlos. No hay otra. Uh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale, con flechas, digo... ¿Por qué? Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Vale? Vale, avanzamos. ¿Vamos a ser capaces de reventar a este señor? No lo sabemos. Ahora lo veremos. Las flechas nos apoyarán seguro. Dios, la cabeza tiene muchísima fuerza. Dios. Bueno, supongo que está bien porque por lo menos no era... Es que es chetra el imperecedero Vaya, vaya, vaya Pelotazo nos ha metido tú La mejora del caballo es una pasada eh Para este señor Venga, aquí, aguantad Aguantad el tipo Bueno, aguantad el tipo no Tratad de cargar y apoyar aquí lo que haga falta Pero está difícil Vale, venga, venga, venga, carga, carga, carga, carga. Nooooooo. ha sentido el modo esperamuza. Me parte bien. Venga, reventarlo Cuerpo a cuerpo. No, que va, no pierde ni siquiera vida, tío. Venga, cargad. ¿Por qué cuerpo a cuerpo? Oh, pues nada, cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Lo reventamos. ¿Por qué huye? Eh. Vale, bueno, lo que se pueda. Venga, Uf, puf, puf, puf, puf, puf. vale, podemos meter fuego aquí. Por apoyarnos un poco entre nosotros. Uf, eh, venga, vosotros volvemos al combate. Hemos repuntado uno de sus héroes. Vale, probablemente no, está aquí Efectivamente ¿Aguanta? No, aguantamos, no, nos fuimos oh, Pues si ya la teníamos, tío Va y la perdemos ¿Ves? Es que Setralin... Es que este no es ni Setralin Parecero Setralin Parecero ha tenido muchísimas más bajas Seguro Seguro Todo porque va en caballito el señor, eh pero es que es incontestable. O sea, nosotros en un ejército así, sin ningún otro líder, ningún señor, nos destrozan. Y es que la guarnición está sin subir de nivel, ¿sabes? Es básica, básica. ¿Derrota ajustada? Bueno, ajustada te diré yo, ¿cómo? Oh, vale, lo han saqueado solo. Solo. Solo. Vale, va arenas modizas Nos han saqueado la pasta No llegamos a pelear ¿Me estás diciendo eso en serio? ¿Y si salimos con la guarnición? No Buah. ¡Uh! Victoria perica Vale, autorresolvemos Y pa'lante ni me caliento. LOL, ¿cómo lo hemos reventado tanto? Vale, vamos a cogernos el K de gratis. Y ahora vamos a salir hacia el norte. Vale. Eh, eh, eh. Activa esto. Vamos a sacar... En vagar, vamos a repararlo todo. Uf, vale Que haya tantas guerras, tío, nos mata Ritos, podemos realizar ritos Experiencia de los señores y nobles, los señores y nobles da grupo a cuerpo A los señores, héroes incorporados y príncipes dragón Esto más tarde más tarde, más tarde. Vale. I have no fear. Mm, mm, mm, vale, ok, pues nada. Finalizar turno. Sí, vamos a finalizar turno y ahorramos lo que tengamos que ahorrar. Nos van a atacar Vagar y eso lo sabemos y nos va a doler, pero vamos a reconquistarlo. Y seguido voy a ir a por la pirámide, ¿eh? Vale, saqueo en arenas movidizas, te vas a enterar. Uy, ¿qué era eso? Época de descubrimientos. Stromfels, el furioso dios del mar ha desaparecido, quizás arrastrando muy lejos hacia el sur por la arcana tormenta que azota el mundo. Con su ausencia, el gran océano se calma. Ante los habitantes de este mundo se abre una oportunidad. La época en la que los elfos eran los únicos señores de los mares se acabó. Otras potencias ansían hacerse a la mar, buscar tesoros y expandir sus imperios con nuevos territorios. Sin embargo, nadie debería incurrir en el error de creer que un mar tranquilo es un mar seguro. En las profundidades acechan incontables peligros. Oh. ¿Podemos atacar directamente? Ah, no. Vale. Vamos a sentarnos en vagar. Estos ejércitos me los reviento yo, ¿eh? Vale. vagar. vamos a subir la, el refugio a nivel 2. Vale, esto nos gusta. Bien, bien, bien. Vale, ok. Poco a poco, poco a poco. 1.200. Vamos a ahorrar ese dinerito. Vamos a ahorrar ese dinerito. Perfecto. Y bueno, poco a poco. Estamos creando excedente. O sea... Tenemos una economía ya más o menos estable. Creamos excedente. Tenemos poder para defendernos lo suficiente. Sí, sí, retírate. Verás, voy a ir a por ti. Voy a ir a por ti porque has tenido que reventar la pirámide. Has tenido que reventar la pirámide. Te ataco. Es mi oportunidad de llevarme la pirámide. No llegamos. ¿Cómo que no llegamos? Menos nueve... Vale... La, el paseo es importante... En Antoch... Vale... Me gusta... Me gusta... Me gusta... En vagar... En cuanto subamos a nivel 2, Vamos a meter una ciudadela... O sea... una, Bueno... Una ciudadela... Una guarnición... ¿No habéis entendido? Ok... Con esto... ¿Qué más? Vale... Pues nada... Como no tenemos nada más... Finalizamos turno... Siguiente... Y ya está... Pero vamos... La pirámide esa va a ser nuestra y nos vamos a llevar a todo Kemri por delante Es que no hay otra, no hay otra Derrota valerosa, sí, la que te cuento Librar batalla Vamos a por ellos No van a ser capaces de aguantar todo lo que tenemos que ofrecer Así lo digo una lluvia de flechas, una lluvia de fuego, un dragón... Nada, nada, me voy a reír yo de esta gente, pero bueno... Como te cuento. Vale, es importante. Gestionar a la maga, gestionar a Imric. Que tengamos ese cuerno de dragón activo, esas llamadas de dragón... Empezamos con 22 de magia, esto es, bueno, impepinable. Vale, ahora viene el punto, ¿Qué queremos? ¿Estar cerca de sus refuerzos o alejados? Vale. Creo que la respuesta está clara. Vale, un poquito, un poquito, un poquito más separados. Vale, vamos a ser listos. Vamos a ser listos. Vamos a quitarnos... Un par de unidades. Vale, vamos a dejar a la Guardia del Mar del Ocer aquí en el centro. Vale, esto va a ser nuestro grupo... Uy, nuestro grupo principal Tan y como están ubicados Perfecto bueno, Podemos hacer que sea un poquito más ancho Bueno, da igual, o sea, así está bien Vale, ahora Todos los arqueros aquí detrás A pelotonaditos Pues está muy en cuesta, ¿no? Todos los arqueros aquí detrás Ah, eso es, eso es, así, así A pelotonaditos Vale, me gusta, esto va a ser nuestro otro grupo Y ahora vamos a meter a Enric aquí volando A nuestra maga en este costado A nuestro noble en este costado Y estos dos de aquí Los vamos a dejar así en la retaguardia Anchos Exacto Para por si se escapa alguno Nos intenta hacer el envolvente Que lo podamos pillar Vale, vamos a cogerlos por separados El 6 es el de la izquierda Y el 7 el de la derecha Perfecto. Vale, a por ellos. Eh, la verdad es que podríamos juntarlos en un mismo grupo. Vaya, vale. es igual. Vamos con ellos. Eh, Podemos reventarlo, gracias. Venga la maga. Mi señora, que ni se la vea venir. Vamos a gastar esto ya Venga, vamos Imrik, tú puedes Vale, vamos a colapsar Con este aquí La guardia del mar de loser Aquí, por favor Vale, vamos a, a colapsar aquí Vamos a colapsar aquí Vamos a meter... Vale, vale, perfecto Ok, ahora Señora una bolita de fuego aquí estaría muy bien Vale, con Inric aquí Vamos a meter el noble aquí apoyando la melee Me gusta, vale, colapsamos aquí en este lado Toda nuestra fuerza de arco aquí Vale, me gusta Vale, y aún así tenemos estas dos Que están bien fresquitas Vale, hacia aquí, aquí, vamos a trabar esto aquí Vamos a irnos con esto por aquí Vale, vale, vale, vale. El problema que vamos a tener va a ser con este ejército gordo que viene por ahí. Vale, perfecto. Ok, ya los tenemos redirigidos a todos. Imrik, un poquito de liderazgo para mi gente. Vale, eso es, muy bien. Vale, la maga, ahora sí, una, otra bola de fuego aquí. Venga. Ok, moverse moverse, moverse, moverse, moverse, moverse, moverse, moverse, moverse, moverse, Es buena bola de fuego. Es, vale, es buena bola de fuego. Ok, cargada aquí. cargad aquí. Vosotros cargar aquí, apoyar. Vale. Vale, vale. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. El noble no tiene ninguna habilidad. No, perfecto. Oh, oh, oh, oh, hay que preparar la maga Hay que preparar la maga Vale, vamos a convocar, vamos a meter el torrente Esto tiene un rango infinito Vale, que de aquí a que vengan Les cae esto encima Y se revientan Lánzalo ya, mi señora Mi señora No cae, no cae la lluvia Está convocando aún Dios, si tarda Vale, además, vamos a meter esto ya así. Vale, perfecto. Maravilloso. Vale, apoyando. Vale, vamos a coger estas tres de aquí y reventando esto. ¡Oh! ¡Mira! Vale, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. quiero una llamarada de fuego aquí. Venga. Y ahora el resto nos organizamos. Tú, aquí. El noble, aquí también. Perfecto. Nuestra señora. Una bola de fuego, aquí. Imrik. Vale, vamos a sacar el cuerno ya. Liderazgo. ¡Ay, el cuerno se ha, casteado, se ha cortado el casteo del cuerno! Vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, vamos a buscar aquí detrás. Vamos a colapsar aquí... La maga, por favor... Un buen grito de guerra... Vale, con estos vamos a activar cuerpo a cuerpo con la Guardia del Mar del Ocen... Y vamos a colapsar aquí en el centro... En estos aquí en el costado... Vosotros aquí... Vale, estos... Ven, ven, ven, ven. Vale, vale, Vale, vale, vale... Vale, vale, vale... Esto está bien así... Sí, que nazca aquí... Que no toque nadie de los nuestros... Pero que reviente todas sus unidades... Perfecto, vale, perfecto Vamos a activar la velocidad del dragón Más la poción Y con esto deberíamos ser capaces De aniquilar El resto de las unidades Vale, podemos Oye, venga, esos disparos Vale, la guardia del mar de Ocer, Gracias, aquí Aquí todos aquí todos, aquí, todos aquí, todos aquí, todos aquí. Vale, no creo que nos hagamos mucho daño a nosotros mismos. Creo. ¿Podemos sacar una de estas así hacia adelante? Vale, perfecto. Sí, les hacemos un montón de daño a ellos. ¡Vamos! Así, así, así, así. Que el fuego os purifique. Vale, nos falta reserva energética, ¿vale? Para sacar... Arma ígnea. Vale, nos recuperamos. Perfecto, el noble. Te queremos aquí con nosotros. Vale. Tú también. Tú. A vosotros ahí, cuerpo a cuerpo. Vale, perfecto. Vosotros aquí colapsando. Vale, muy bien. Vale, vamos a meter liderazgo aquí, aunque sea para ti solo. Imric, pero te necesitamos de vuelta, ¿eh? Sí, sí, vamos a hacer que vuelva, que leve el vuelo y que se venga aquí con todos nosotros, porque si no, no hacemos nada. Vale, vamos a meter... Esto aquí, perfecto. Venga, lo podemos testear Perfecto, maravilloso. Vale, el cuerno del dragón nos quedan 10 segundos. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Qué es esto? Conmoción, daños, fuera de control. ¿Fuera de control? ¿Cómo que fuera de control? Lo conseguimos, lo conseguimos. Aún así, lo conseguimos. Lo conseguimos. No he entendido fuera de control a que sea debido. Oh. Uf. Uf. Uf. ¡Qué bien! ¡Dios! ¡280 bajas! ¡231! Es que el torrente ignio ese de... Además, es que ha sido el escenario perfecto. Todos viniendo el línea y la maga. Y ha reventado a tu Cristo. Hemos tirado dos de esos o tres de esos superpoderosos. Y nos hemos cargado a cuatro ejércitos de Kemri. O sea, valiente barbaridad de batalla. Perfecto. Tesoros no. Vamos a coger. Reemplazo de unidades. 3.500 de tesoro. Otra vez. Vale. Luchamos contra otro ejército. Kemri que ha venido desde Dios sabe dónde. Que no sé cómo vamos a poder aguantar, confiamos, confiamos de nuevo un día más en nuestros arcos y en la maga. Lo vamos a dejar por aquí, porque está muy tensa la cosa y no nos da tiempo otra batalla. Pero recordad lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto aquí como a mí, que están los dos en la descripción, que contamos un poquito de todo. También recordad, seguidnos en Twitch, ahora mismo en verano estamos un poquito parados por el calor y demás, que es imposible hacer streaming, pero bueno, se intenta normalmente todos los miércoles.